Porque, ¿Con qué lo voy a matar? ¿Sin cuchillo y sin qué? Dígame. Desarmado, voy a matar a nadie. Yo en mi casa. Dice que fue usted que lo último? ¿Qué oh. tiene usted que le el... oh. espera lo que dicen. Lo que diga el. Eh, depende del expediente ahí, o el fiscal. ¿Por qué comprueba que esto se tiene que resolver? Los no, dos, no, como hermanos míos son. ¿Pero cómo usted que lo voy a buscar? No, ellos me fueron a buscar a mí. no, ¿Eh? ¿Cómo lo voy a buscar si estoy a pie? No tengo montura. El eh, que lo busca no soy yo. Él fue que lo fue a buscar. Claro, él soy yo la dispensa. Era El hermano mío, Más que hermano mío es. Pero dicen que ustedes lo mataron, ¿qué tiene usted que decir? Para nadie porque ¿con qué lo voy a matar? ¿Sin cuchillo y sin qué? Dígame. Desarmado voy a matar a nadie. Yo en mi casa. ¿Dice que fue usted que lo último ¿Qué tiene usted que decidió? No. Oh, espera lo que dicen, lo que diga el... Eh, depende del expediente ahí el fiscal. ¿Por qué comprueba que esto se tiene que resolver? ¿Era amigo no, suyo no, Los dos como hermanos míos son. ¿Pero fue usted que lo fue a buscar? No, ellos no fueron a buscar a mí. ¿Eh? Cómo lo voy a buscar estoy a pie, no tengo montura. El que lo busca no soy yo. Elfa, que lo fue a buscar. Claro, el señor que me Era ¿Eh? hermano mío, magí, hermano mío, es. Eh. era. Pero dice que usted lo mataron, ¿qué tiene usted que decir?